Vamos a conectar, vamos a conectar en este momento con Yurel Salcedo. Yurel González, de, de Salcedo. Eh, vamos a ver qué nos tiene Yurel. Buenos días, adelante Yurel. Buenos días, me voy a, permit a permitir quitarme la mascarilla. Ya que ah, estoy sí, ¿Cómo no, no hay El problema. Momento. Ok. Cómo no, adelante. Buenos días, ¿cómo están todos allá? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bien, buenos días. ¿Qué nos días. tiene? Aquí amanecimos, pasamos la noche en compás y aquí amanecemos, podemos ver aquí a mis espaldas eh, la cantidad de basura, de escombros, eh, arrojados por los muchachos como como, vamos a decir, como barricada para que la policía no pueda penetrar donde ellos se encuentran eh, incendiando neumáticos y protestando. Eh, aquí se significaron eh, diversos enfrentamientos en la noche pasada eh, por una protesta que se viene dando hace unos días por la entrega de las villas olímpicas por parte de la cúpula del PLD. Los muchachos se sienten disgustados Ay, y, no. y decidieron protestar y lanzarse a las calles como, como eh, buscando la medida, buscando la, la, la forma de ser atendidos a su llamado de que los apartamentos, las villas, sean entregadas a las personas más necesitadas. Yurel. ¿Alguna pregunta a ustedes... Yurel, eh, ¿quién, cuando tú hablas de los muchachos, ¿a cuáles te refieres? ¿A quién te refieres? ¿Quién está detrás de esa protesta? Bueno, le hablo así por la, la cercanía, le Ajá. hablo de los muchachos de, la, de los movimientos populares, el FALPO, grupos okay, unidos, okay. la parte baja y la parte alta, que nunca se ha dado, no se da, no se da muy, muy frecuente eso, ya que tiene diversos okay. eh, conflictos, ellos están, lo dejaron de lado ellos están para, exigiendo uh, la entrega de los apartamentos que se construyeron para los juegos nacionales, Deportivo ¿verdad? Para nacionales, exacto, es correcto. Ok, ok. ¿Entregárselo eh, claro, a quién? Porque se están, se están entregando de forma alegre. Es lo que ellos alegan. Ah, perfecto, ya entiendo. Pero ellos tienen algún documento sí. que los avale a ellos de que se le ha entregado, qué sé yo, a alguna persona que no lo necesite, sí. algún dirigente del PLD. Que... No lo escucho bien ahí, por favor. ¿Me escuchas? ¿Escuchas ayer, ¿ya? Yurel? ¿Lo escucho. Ayer yo no lo escucho, lo escucho lejos, muy lejos. Bueno, pregúntale el si, escucho, si la gente del Falpo eh, tienen algún tipo de... Vamos a ver, ¿me escucha Yurel ahí? Ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Bien, parece que ahora es el que no está escuchando solamente. Eh, te preguntaba que si ellos ah. han mostrado algún tipo de documento, algún tipo de investigación... ...que arroja de que se están entregando los apartamentos... ...a personas que no lo necesitan o que no lo merecen. Bueno, en la documentaciones ya nos hemos mostrado... ...pero es un secreto a voces... ...ya que se ha, se ha, se ha repartido de una forma grosera... ...hemos podido sí, ver nosotros... Bien. ...nosotros hemos podido contactar... ...a personas que ya fueron entregados apartamentos... ...en el municipio de Tenares, ...lo que es el complejo de Los Naranjos... ...en la Villa de Los Naranjos... ...ya se le entregó aquí en Salcedo... ...visto por mis ojos... Puedo confirmar eso. Bueno, podemos Entonces, conseguir el listado no de esa gente. Yurel, lado, ¿me pero escuchas? Es un a voces. ¿Me escuchas, Yurel? Sí, a usted sí, sí. Sí. Eh, ¿Qué dicen las autoridades de Salcedo? No, las autoridades han brillado por su ausencia, ya que mmm, ellos, lo han, ellos han convocado varias ocasiones a las autoridades y por eso llegaron a este punto, porque ya luego de convocar varias veces, las autoridades hicieron caso omiso y ellos decidieron lanzarse a las calles. Esa es la situación que se está dando ¿Se tiene alguna pregunta para Yurel. Bueno. Tenemos imágenes allá Que yo mandé anoche Me mantuve aquí a eso de la Se han estado y pasando usted, en, lo que, en lo que tú estás conversando Hemos estado poniendo las imágenes Ahora mismo Yurel. están en pantalla Yurel. Diversos enfrentamientos muy crudos Muy crudos en la parte alta y en la parte baja Lo que es rabo duro y lo que es salcedo del matadero no? Yurel. Ordene ¿A quién le corresponde decidir la entrega sí. en Salcedo mire lo que se dijo en la, far, en la parte inicial era que era un fideicomiso que era por los bancos que esa Villa Olímpica la iba a construir una empresa privada para luego financiarla a 20 años, a 30 por un fideicomiso, dígase por los bancos, dígase por financiera pero ahora se ha dado se ha conocido de que el senador eh, eh, presuntamente presuntamente el senador y el, el, el jerarca de esta provincia, Jaime David Fernández Minabal lo está repartiendo no, no, no, no, no, así, no, no, no, a sus no, no, personas, a su gente, no. y eso es lo que se dice supuestamente aquí en la voy, provincia voy, de Maravilloso. Voy a que con, con contactar a, a Jaime y a... Jaime y a, y a sí, estamos, sí. De, estamos atrás de Jaime y atrás de Jaime David hace tres días, pero es imposible. No aparece? Que la aparece. Ha sido grosera entre la cúpula del PLD correspondiente a Tenares, al y Villatapia. Bien. Bueno, Yurel, yo te voy a pedir que nos mantenga informado del cómo han ido desarrollándose los acontecimientos ante alrededor de estos hechos para que mantenga ¿verdad? a la población debidamente en conocimiento de lo que ha estado. Estamos aquí acontecido. en el municipio de Salcedo, no nos vamos ahí. Como no, gracias, aquí. Yurel. Muchas gracias. Pasa buen día. Igual a ustedes. Cómo no. Bueno, señores, desde Salcedo, escucharon ustedes a Yurel que... Eh, nos está contando qué ha acontecido qué está aconteciendo en relación a los apartamentos Tenemos una que fueron construidos como una villa para los juegos nacionales y tiene una llamada adelante buenos días eh, adelante sí sí eh, mira eh, yo quiero decirte algo con relación a estos apartamentos baja, baja la televisión por favor hay un uno, retorno uno más que han hecho los come solo porque ya eso es un estado de desesperación, porque ellos se van y tienen que repartírselo a su a su gente. Y con relación al manejo del, del COVID, eso es eso ha sido muy mal manejado, porque si ellos en vez de ponerle a darle de que 2.500 pesos a la gente quincenal para comida, le habían dado 1.000 pesos o 1.500, y hubieran hecho en cada pueblo un, un hospital móvil para el aislamiento y no tiene que ponerse a aislar gente en la casa, porque en la casa hay gente pobre, ¿qué se puede aislar a vivir en 10 y 12 gente juntos? No hay forma, ¿no? Sí. Sí. Ah. Y ellos están es metiendo gente casa o sea que los peleaditas no pegan una Bien, gracias muchas gracias por su comentario <risa>